y hey, las coins te las metes dentro del culo no no no sé no, no quiero agarrar las coins o sea vamos a ver maestro este nivel no lo elegí porque es un insane que subió a extreme y es una oportunidad para pasar una extreme vos te pensás que yo voy a agarrar el camino difícil y así me complico más la vida no no maestro no no voy a agarrar las coins o sea este nivel lo elegí para poder pasarme un extreme así que no me no no quiero no me voy a complicar la vida no no